la navidad y esta vez te voy a mostrar una idea para hacer eh, copos de nieve para colgarlo en tu casa en el árbol decorarlo en, la, en el dormitorio en la sala colgarlo en la puerta bueno infinidad de, de lugares donde puedes decorar estos graciosos copos de nieve como siempre el free pattern lo puedes encontrar en mi website en la, debajo en la cajita de información está el link donde puedes verlo, y si no te has suscrito te invito a que te suscribas a mi canal bien, rápidamente entonces vamos vamos a recortar nuestro free pattern y lo vamos a dibujar en un pedazo de cartulina de cartulina blanca vamos a utilizar una pequeñita que es para el círculo, yo ya lo he dibujado ya lo he pasado encima de mi cartulina y en la circunferencia que es de la carita entonces lo que vamos a hacer ahora es eh, cortarlo rápidamente lo cortamos con mucho cuidado tiene que cortar con mucho cuidado las puntas estas puntas de aquí tienen que tener mucho cuidado que son los deditos tiene que quedar bien redondito para que sea gracioso ahora pueden utilizar si, si no desean la cartulina blanca como yo estoy utilizando, lo pueden usar también cartón reciclado. Pero hoja mmm, jabón no les recomiendo porque es muy delgadita. Entonces, ustedes eligen el material que desean usarlo para el copo de nieve. Pueden hacerlo también de foamy blanco, de, felt, de feltro blanco. Pero en este caso yo lo estoy haciendo en cartulina porque es más económico y mágico. Ahora lo vas a ver cómo va a quedar. Todo muy alegre y muy gracioso, como es la Navidad, ¿verdad? Bien, estos deditos tienes que tener mucho cuidado en redondearlo. Y cuando llegues aquí, también tienes que tener cuidado de no romperlo. Es una, esta es una zona muy delicada que tienes que tener mucho cuidado cuando des la vuelta. Ayúdate con los dedos para poder girar, así como lo estoy girando yo. Y que no se rompa la cartulina. Ahora te lo voy a dejar ver para que lo puedas ver. Como tienen que quedar los deditos. <ríe> muy alegres y muy eh, mágicos verdad bien entonces vamos a terminar de recortar para poder pasar a la decoración si sí, son es muy rápido este este vídeo es muy rápido no es como los nosotros que tenemos que esperar secar y cambiar de paso eh, ve cada técnica tiene su estilo y su paciencia divertiámonos mientras lo vamos haciendo estos copitos de nieve alegres muy acogidos que harán alegría en tu casa eh, para decorarlo yo estoy usando lo que es el, la escarcha no este tipo de escarcha si no lo tienes eh, puedes usar la, la otra escarcha la, la que parece arena la chiquitita eh, en el caso que no tengas escarcha plateada, eh, si tienes, digamos, un resaltador o algo que sea color plateado, también puedes usarlo. O simplemente dejarlo así, blanco, como es el copo de nieve. No es necesario que tienes que tener todos los materiales que yo estoy usando. Quizás tú puedes usar otros que tengas en casa. Estamos en... En un momento donde eh, ahora ahorrar, reciclar y hacer cosas bonitas en casa, es el tiempo. Esta pandemia eh, nos está haciendo reflexionar de que con pocas cosas podemos hacer maravillas, ¿verdad? Bien, entonces yo aquí te voy a dejar ver cómo quedaron bien mis copos de nieve. Más que todo, las puntitas bien resaltadas. Y cortamos también la circunferencia, que es la carita. Rápidamente lo voy cortando, yo siempre ayudándome con los dedos. Si vas a trabajar con los chicos en casa, tienes que tener mucho cuidado con la tijera. Entonces voy cortando el otro y nos vamos al siguiente paso. Bien, ahora que ya lo tenemos recortado, lo que vamos a hacer es, con el borrador... Vamos a borrar todas las líneas que quedaron con el lápiz cuando dibujamos. Entonces quitamos todas las líneas que han quedado con el lápiz para que quede totalmente blanquito, blanquito. Mucho cuidado con las puntitas cuando lo, cuando lo borran porque se puede romper. El copo de nieve es muy delicado bien entonces aquí vamos a ver el otro que si también está sucio las puntitas rápidamente para poderle poner la escarcha y la carita este es un eh, un trabajo muy rápido lo único que se toma tiempo es para poder limpiar y hacer los detalles pero después la decoración es muy fácil Así es que, no se preocupen, esta vez mi video va a ser rapidísimo. <ríe> bien, entonces ya aquí está terminado y acá le faltó un poquito. Bien, entonces limpiamos bien, que no quede nada limpiamos mi mesa de trabajo como siempre hay que limpiar siempre cada vez que terminan de trabajar para que no quede ninguna parte sucia bien, entonces aquí las caritas yo lo voy a hacer diferente la voy a hacer con dos tipos de algodón una que es para limpiar eh, el rostro y el otro que es el copito de algodón entonces vamos a Estrechar un poquito para que se haga como un círculo Igualmente aquí Y entonces medimos Que sea en el centro Este de aquí vamos a cortarlo con nuestro eh, molde que tenemos de la cartulina bien la circunferencia de la carita y este irá en el centro aquí. estoy haciendo dos tipos de copos de nieve uno sobresalido y el otro aquí lo bueno, voy a acercar para que lo puedas ver cómo va a quedar la cara <tose> y el otro Lo pegamos con, la, con el PDA, la goma. Voy a abrir un poquito más. Por aquí. Así queda bien redondito sobresalido pero que sea bien redondo el cojito de nieve y aquí el otro pico de nieve bien, lo dejamos secar y luego haremos la carita ahora que ya están secos entonces vamos a hacerle la carita para esto yo voy a usar foamy color eh, Verde y celeste para los ojos Y para los cachetitos foami color rosado Voy a cortar entonces las circunferencias que son Para los cachetitos Los cachetitos tienen que ser grandes Y los ojos más chiquitos Porque tiene que ser gracioso el copito de nieve Entonces aquí ya he hecho dos circunferencias que van a ser para los cachetes ¿no? para los cachetitos este de aquí va a ir de, de... ¿cómo se dice? sin una carita el otro va a ser con la carita ahora te lo explico bien, entonces hacemos los ojitos rápidamente dos circunferencias pe pequeñas más chiquitas que los de los cachetitos. Bien. Entonces, aquí ya hemos cortado los dos puntos que son los ojos. Ahora lo voy a agarrar para que lo puedas ver. <risas> ahora lo vamos a pegar este es uno, ahora el otro que es sobresaliente de copito de nieve, la, la, como este, vamos a hacerle la carita, entonces la circunferencia que habíamos cortado, vamos a recortarlo un poquito más, pequeño, lo voy a usar yo, los lapiceros gel donde le voy a dibujar los cachetes y los ojitos voy a hacer los ojitos color azul eh, estos lapiceros lo uso gel porque es brillante si no los tienes puedes usar plumones ver la carita y ahora lo pegamos presionamos un poquito en el centro y dejamos que seque y ahora hacemos la del algodón que es más pegado igualmente como hicimos el, el primero hacemos de los cachetes de foami y los ojitos van a ser ahora color celeste es muy fácil este trabajo lo pueden hacer con los chicos en casa con los abuelitos miren los cachetitos si es que está muy grande los ojitos chiquititos El copo de nieve es muy grande y desean hacerlo más chiquito también lo pueden hacer más pequeño, ¿eh? todo depende de eh, de dónde lo van a poner. Quizás si su arbolito es más pequeño igualmente. Medimos los ojitos, medimos los cachetes, están muy grandes, voy a recortarlo un poquito más. no tiene que salir de la circunferencia del algodón tiene que verse en los ojitos tienen que ser un poco un poquito más pequeños bien entonces ahora sí. acerco para que lo puedan ver entonces ahora lo pego lo dejo secar y vamos a después al siguiente paso que es ponerle la escarcha y las últimas decoraciones Que abrirse un poquito más de cachetito. Ahora sí. Así. Bien. Entonces, dejamos secar. Entonces, para terminar, vamos a poner la escarcha en las puntitas. O mejor dicho, en los deditos. Eh, yo uso la escarcha plateada porque es la nieve un papel para poder rehusar la escarcha que cae. Espolvoreamos el exceso y seguimos con los otros deditos. Dejamos secar bien después de este paso volvemos nuevamente ya he hecho los anteriores para ganar tiempo los he hecho los copos de nieve diferentes caritas, tú eliges cuál te gusta más bien, entonces y esto lo reciclamos hacemos bien la punta acá para poder meterlo nuevamente en un tubito nada se pierde. Mucho cuidado y botamos el papel. Bien, entonces ahora dejamos secar un poquito esta escarcha para poder decorarlo. <risa> la decoración con la lentejuela es a tu elección si lo deseas hacer o simplemente lo dejas con la eh, escarcha en glitter ¿no? yo le pongo porque deseo que brille más eh, es preferible que sean de color plateado toda la decoración en el caso que deseas combinarlo con dorado es tu elección yo lo no estoy haciendo todo plateado para que el coco de nieve sea muy muy brillante <risa> entonces pongo aquí unas cuantas más de escarchita y de lentejuelas las lentejuelas son terriblemente difícil de agarrarlas son muy chiquititas así es que uso mi pinchita para poder presionarlas y poder hacer que se sujeten bien. bien entonces voy a acercar una para que puedas verla bien, entonces ahora lo que voy a necesitar es cordón ya no voy a necesitar la goma privial la vuelvo a su sitio para que trabaje otro día igual con la lentejuelas me limpio las manos y voy a usar lo que son cintas yo siempre reciclando uh, uh, uh, je, je, je. un pedazo de cinta scotch y vamos a usar las cintas ahora, yo normalmente me gusta me gusta usar este tipo de cintas que son los de tipo cordón, ¿no? el cordón pero si no tienes esta y tienes otro tipo de cintas bien yo voy a usar esta la tengo en un dorado le voy a poner un pedazo de de cos y le voy a pegar con la parte de atrás de mi copita de nieve. Y así va a quedar. Entonces, voy a agarrar mi arbolito para que lo puedan ver cómo va colgado. ¡Oh, a ver, este arbolito es de Halloween. <ríe> Pero lo voy a colgar acá para que más o menos te des una idea de cómo queda el copito que nieve ¿Verdad que está hermoso? Y mira todas las caritas como tienen diferente. La voy a juntar un poco más para que lo puedan ver. Como es de alegre y de, y de divertido. Bien, entonces pegamos todos los cordones y lo colgamos en la puerta, en el árbol, en la cocina, en las manijas de la puerta. Donde desees, decorar y alegrar con los copitos de nieve. Espero te haya gustado mi, mi tutorial del día de hoy. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana a todos ustedes. Bendiciones y Happy Halloween. ¡Chao!